una gran preocupación en el país por el consumo de la carne de cerdo ha trascendido la gran problemática de la fiebre porcina en República Dominicana. Y esto ha traído consigo que el consumo de la carne haya mermado muy significativamente. Hace unos días el ministro de Agricultura Limber Cruz y el expresidente Hipólito Mejía salieron en un video en donde ellos ofrecían seguridad y confianza a la población para que consumiera la carne, de cerdo ayer el presidente Luis Abinader estuvo en una actividad y comió carne de cerdo yo ayer también comí carne de cerdo un cerdo asado exquisito en un lugar que estaba pero la gente tiene miedo ¿eh? usted está consumiendo carne de cerdo ha dejado de consumir carne de cerdo Yo creo que todavía podemos consumirla, independientemente de las tensiones y de la preocupación. Por ejemplo, la Federación de Porcicultores está mostrando preocupación por la fiebre porcina. El presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores... Francisco Israel Brito, expresó la preocupación que siente ese sector ante la presencia de la fiebre porcina en el país. Brito explicó que una inversión que asciende los 10 mil millones de pesos se encuentra actualmente en riesgo, lo que constituye una amenaza para el gobierno y la porcicultura dominicana. Dijo que se debe atender, que se debe accionar con brevedad a los fines de que la enfermedad continúe expandiéndose en el territorio nacional. Veamos. Nos ha llegado y nos ha tomado de sorpresa. Eh, tenemos la procuraduría Dominicana en riesgo, una inversión en cerdo de más de 10 mil millones de pesos y con una enfermedad, eh, con una mortalidad increíble, una mortalidad 100% y eso eh, por donde llega eh, hay que eliminar los cerdos a 5 kilómetros a la redonda y definitivamente es un gran problema no solo para los porcicultores dominicanos, uno, un gran problema para el gobierno dominicano y para la porcicultura de las Américas que constituye una amenaza eh, tener la fiebre porcina por primera vez en 40 años en territorio americano. Esta situación, que, que, ¿cómo, lo, ¿cómo la ven ustedes? ¿Creen ustedes el gobierno está manejando esta situación? Porque unos, unos productores nos manifestaban a nosotros como que esto era como flojedad del gobierno que, que llegara esto a este país. Bueno, no podemos eh, buscar culpables. En este momento no es el momento de buscar culpables. En este momento es un momento de acción. De acción delante de la enfermedad. Para evitar que la enfermedad se siga propagando. Eh, como se ha estado propagando en los últimos meses, o días, en todo el territorio nacional. Eh, nosotros esperamos la acción rápida del gobierno, ellos están trabajando desde que se dio el diagnóstico, apenas hace cuatro días que se dio el diagnóstico, pero resulta que la enfermedad aparentemente estaba ya en República Dominicana desde unos meses atrás. Israel, hay otra situación que nos no contaban los productores, que en las granjas que están modernizadas no ha llegado a la fiebre, sino son estos productores que, que son informales. Todavía no ha llegado, pero no estamos exentos de eso. No ha llegado porque uno toma ver, mayores medidas de bioseguridad, pero no estamos, nosotros no estamos excepto de eso y ese es el nerviosismo que realmente existe. Porque no, las franjas organizadas producen el 70 o el 75% de los cerdos que se consumen en la República Dominicana. Y, y eso, eh, ustedes saben cuánto representa eso, no solo en dinero, sino en comida para el pueblo dominicano. Eh, eh, nos manifestaba eh, anteriormente que el eh, Ministerio de Agricultura dice que cuando eliminará los cerdos serán. Eh, como reembolsado los, los, los fondos los fondos. Eso el Ministerio de Agricultura ha hablado con ustedes en torno a esta situación. Sí, hemos estado en contacto y trabajando de la mano, que es lo que debemos de hacer en este momento, aportando las ideas que nosotros consideramos que son importantes para enfrentar esta enfermedad. La compensación debe ser un deber del Estado a todos los porcicultores, no importa que sea un porcicultor pequeño o que sea un gran porcicultor, porque eso es lo que se ha hecho en toda parte del mundo, compensar a los productores. Porque la enfermedad, eh, de seguro, de seguro, seguro, que no la trajimos a la República Dominicana a los productores. Se disemina en nuestras granjas, pero sabemos que si es una enfermedad que entra, que, que como se sospecha, que entró por ética todos conocemos del tipo de frontera que tenemos y los controles que hay en las fronteras que son prácticamente eh, nulos o muy, poco, o muy poco eficientes para poder controlar eh, la entrada de este virus uh, tan mortal para los porcinos en República Dominicana. Doctor, ¿cuánto, como ¿cuánto se produce en la provincia de Duarte? ¿La producción de, de, de cerdo que produce en la provincia de... Nosotros tenemos eh, más o menos eh, un 10% de la población nacional. Bueno, ahí está, ahí está la, la queja ¿eh? Eh, por parte de los productores. Hay una gran preocupación en el país, hay una gran preocupación por esto de la fiebre porcina y el consumo de la carne de cerdo. Pareciera ser que los dominicanos no podemos salir de una. Siempre pasa algo, ¿eh? siempre las cosas se complican. Bueno, continuando con el tema... Agricultura acá en el Nordeste, la Dirección Regional de Agricultura trabaja en un operativo para erradicar la fiebre porcina. La Regional Noreste de Agricultura informó este lunes que trabaja en el montaje de un operativo con fines de impactar todas las granjas de esta zona para enfrentar la situación de la fiebre porcina que afecta parte del país y que fue detectada en la vecina provincia de Sánchez, Ramírez, la información fue ofrecida por el subdirector regional, Leóncio Radamés Duarte. Agricultura está trabajando, veamos. Se detectó eh, un foco de infección en la provincia de, de San Ramírez, fin Y el viernes pasado vino una comisión encabezada por el ministro de Agricultura, eh, representantes del Banco Agrícola, eh, una comisión de, de agricultura, de ganadería y, y otras instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario para dejar montado eh, el operativo para la erradicación de la fiebre porcina. Eh, estamos trabajando ya desde el sábado Hicieron todos los aprestos eh, eh, del montaje y ayer iniciamos en, en Cotuí, en, en, una, en una localidad, para ya empezar a trabajar con los cerdos eh, infectados para, la, para su rehabilitación. Estábamos representados por eh, un representante de, de, del Banco Agrícola, un representante del Ministerio un representante de, de ganadería, donde se hicieron todos los aprestos con todos los equipos necesarios para eh, la erradicación. Pero el ban el ban eh, nosotros, a través del Ministerio de Agricultura, aseguramos a todos los productores de cerdo el pago inmediato de todos los cerdos que tengan que ser sacrificados. O sea que ningún productor de cerdo va a perder ni un centavo. En la provincia de Duarte, que hemos escuchado que serán paralizados la transportación de estos animales, eso es cierto, ustedes están tomando alguna. Bueno, ustedes saben que las medidas sanitarias se toman en todas las entradas de cada provincia, paraje, para evitar el trasiego de cerdo que sean, por ejemplo, infectados. Eh, queremos decirle que los cerdos, la gente puede seguir consumiendo carne de cerdo porque no es transmisible al ser humano. Eso es un punto importante. Aquí nosotros tuvimos una reunión hoy con todos los técnicos de, de, del área, ya de la zona, chuzona, eh, para eh, darles las instrucciones de visitar todas las granjas y hacer un monitoreo a cada productor de la situación actual de su eh, granja, ya sea granja de traspatio. Como en... Bueno, el Ministerio de Agricultura garantiza protección a los productores, eso es positivo. Se garantiza proteger al productor, porque los productores realmente están perdiendo mucho dinero. La gente ha mermado el consumo de la carne de cerdo, porque se siente un gran miedo, la gente no quiere consumirla. Y se respira por doquier el miedo, ¿eh? hasta cuando vamos a comprar un restaurante, la gente no quiere consumir carne de cerdo, eso es peligroso. Vamos con la basura, vamos ahora con la basura. Dios mío, cuánta basura, ¿eh? Continúan las quejas por la recogida de basura. Acá en San Francisco de Macorís denuncian que es nula la recogida de basura en el sector Los Rieles. Residentes del sector reclaman a las autoridades una efectiva recogida de basura. Hechos sólidos permanentes acumulados por más de una semana en la vía férrea del sector Los Rieles. Cabe de destacar que los servicios de recogida de basura del municipio de San Francisco de Macorís están a cargo de una empresa llamada Móvil Soluciones Ambientales. Luego que se firmaron un contrato millonario con el ayuntamiento por un espacio de 10 años. Y a usted le están recogiendo la basura en su barrio, en su comunidad, en un sector, acá en San Francisco de Macorís. Veamos. ¿Sí? pegar y comenzar a recoger la basura porque eh, es muy dañina para la salud y el sector está lleno, es más la ciudad está llena por toda parte, si uno sale en la tarde uno ve la cuneta llena de vasos y plástico eh, que no debiera ser, eh, no debiera haber tanta basura en la calle, cuando hay autoridades que nosotros la pusimos y pongamos que deben ser eficientes por la recogida de hechos sólidos acá en San Francisco de Macorís Hay una gran queja en muchos sectores Cabe destacar que existe el contrato con una empresa llamada Móvil Soluciones Que es la empresa que está destinada para tales fines Es la encargada de recoger los hechos sólidos acá en San Francisco Y yo le pregunto a usted, ¿en su sector hay basura acumulada? ¿En otros sectores hay basura acumulada? o es solamente ese sector. Yo tengo la información de que se había estado trabajando efectivamente y de que había mejorado la recogida de la basura acá en San Francisco de Macorís. Pero esto en los rieles es preocupante. Es una situación muy preocupante. ¿En su comunidad están recogiendo la basura? Porque si está como están los rieles, esto es, esto es gravísimo la situación. Gravísimo.